ya comienza vida de estudiante. Hola compañeros, estamos aquí en otra sección más de vida de estudiante. Mi compañera Ana Belén y yo, Yael García, estamos aquí en la licenciatura de artes. Acompáñenos. En esta ocasión, les hemos dado una vueltita a nuestros artistas. No hablamos de los de música, hablamos de la licenciatura en artes. Y a vísperas, del día de muertos, los chavos tuvieron unas actividades muy increíbles. Son muy propositivos. Pero me temo que sus instalaciones no son las más adecuadas. Mucho ojo aquí, dirigentes guas. Ellos nos necesitan. Están en el colapso. Acompáñenos. Nos encontramos con mi tocaya, mi alma gemela. ¿Su nombre es también? Ana. <risa> Ay, no puede ser. Oye, Ana, dinos, ¿en qué semestre estás delicente de artes? Voy en séptimo semestre en la orientación de artes escénicas. Vas a ser actriz. Sí. A ver, llora. <risa> ah. Eso siempre te dicen no. <risa> sí. Oye. Pero la verdad, no sé. No sabes llorar todavía. No. Pues demuéstrame alguna de una vez tu poder satánico. Mm, si es que lo tienes, bruja del demonio. Oye, vimos tu gran outfit. Explícanos, ¿de dónde viene cada parte? Este, wow. pues, pues, la compré en internet. <risa> la compré en Mercado, ¿Mercado libre, libre. Mercado Libre. Eh, Mercado Libre. Mercado eh, Libre. El dinero, el dinero, el dinero. Aprende algo, el dinero. ¿Eh? Oye, me, me, me percaté que toda la semana todos llevaban como que disfraces. disfraces. Pero en esta ocasión optaron por pijamas. porque el cambio es tan um, bruto? Así, tan brusco. Eh, creo que la idea del comité fue como que... Cada día tuvieron una temática de disfraz, pero el viernes pijamas porque al rato vamos a tener una fiesta de disfraces todos. Siento que como para, sí, para como que para que, se, para para que su disfraz sea para el rato y no para ahorita, ¿no? Ah, ok, para que uh -huh. sea elemento sorpresa. Uh -huh. ¿Y dónde va a ser la fiestecita? Pues invitan, invitaron? invitaron. Uh -huh. va a ser en el Red Garden a las 6 de la tarde. El boleto cuesta 80. ¿Qué es lo que sientes que le falta a tu carrera? Porque mm -hmm. es como que. Ajá, uh -huh, sí. Pues para que te sientas cómoda. Básicamente, básicamente, básicamente eh, Como que no nos prestan mucha atención. O sea. Los eh, pues tienen en un edificio que no es de nosotros, con salas que, que compartimos con los de Medicina. Nada más son dos pasillos de Artes y las instalaciones no son las adecuadas. Uh, muchas veces hemos tenido que pedir sillas, muebles u otras cosas, porque pues hay gente que se sienta en el suelo después o así. Uh -huh. este, hay muy pocos maestros. En sí, a Artes le falta muchísimo. Uh, más de que, aparte de que sea una universidad, digamos, nueva, este, si no nos, no nos hacen caso, la gente ni siquiera sabe dónde estamos, o sea, a veces piensan que es como, ah, sí, artes, pues no sé, pensaba que era el centro de idiomas nada más, ¿no? Sí. O pensaba que, que ustedes estaban ubicados en música, cuando no, pues estamos aquí al lado de, de las instalaciones de derecho e ingeniería. Ajá. Y tú crees que esto se deba a que igual ven a la carrera de artes como una carrera no tan cool, así como, es como siento artes. que aquí en Zacatecas no le dan importancia a los artistas de, de, de Zacatecas, o sea, como que nada más traen a los de fuera y a los y ya cuando triunfas afuera ya es como, ah, sí, ahora vente y ya preséntate acá, ya ¿no? Te caso. Pero aquí no el arte no, no se promueve mucho. No la valoran no, como que amplio, no lo valoran, ¿no? ajá. Y pues ya bueno, <risa> Esa es la situación Pero no. cosa que te gusta, <risa> Pero lo que me gusta Es el ambiente que tenemos Entre compañeros Y que por ejemplo Este tipo de actividades Si todos Todos se comprometen O, o lo hacen o, Y somos muy unidos Y, y pues cuando, cuando algo falta Por ejemplo Pues uh -huh. todos nos juntamos Como para Para que se logre eh, Conseguir ese tipo de cosas O así wow, o sí sea, hay mucho compañerismo Sí, Eso sí hay es compañerismo no, Imagínate pues Todavía es que... se odian Ajá Sí, sí, sí Pero es que está chiquito O sea Tienes que Amy, ya nos contaban aquí sobre varias deficiencias que tiene tu unidad, bueno, ¿sí estás en arte, ¿verdad? Sí. Okay. Nos contaban varias deficiencias que tiene tu unidad académica, puedes notar algunas más para que toda la comunidad se entere y obviamente el rector, que es el que ve estos videos y supervisa, ¿puedes decirle algo? Sí, ay, qué pena. Eh, pues es que en realidad mmm, son varias, en cuestión de instalación, tanto como en aulas, que es que mucho como el espacio, no estamos todos amontonados. Por ejemplo, también mmm, los baños, mmm, ¿qué más? Pues algunos maestros también. Este, el programa que también está un poco deficiente. Sí le hace falta un cambio a la escuela para que sea mejor y para que las nuevas generaciones se quieran quedar porque realmente muchos alumnos están yendo. Y varios de nuestros compañeros ya se están dando de baja también por lo mismo, ¿no? De que no, como que entras con una ilusión y no es lo que realmente querías. Entonces, este, pues poco a poco se van saliendo, pero pues entramos 18 y de 18 se quedan como 5, ¿no? Al final de la carrera y pues sí, es un caso como que muy grave porque pues deberíamos de inspirar para que más personas se metan y más personas quieran crecer, ¿no? como artistas, pero pues al contrario, no se desaniman, se van, o se meten a otras carreras que no es lo suyo, o simplemente se van del estado, y pues creo que eso. Okay. ¿Y es verdad este rumor que dicen que hasta el papel de baño aquí les cuesta? <risa> sí, ya no nos costaba, pero ya ahora nos cuesta un peso pedacito de papel. Entonces, pues es como de que cosas que tal vez deberían de darle servicio a la comunidad estudiantil porque pues somos muy pocos, ¿no? Entonces, el hecho de que nos cobren lo mismo que nosotros queremos utilizar, que por eso pagamos una colegiatura, por eso estamos como que pues aquí estudiando, pues no sé, no no no, no saber. Porque okay, bueno, y en medio ya de tanta tristeza, este, hay algo que te guste de tu unidad o algo que digas, esto es pues, la neta si sí, lo voy a tener por siempre o qué onda? Pues lo que sí me gusta es que estamos ahorita como comunidad estudiantil haciendo proyectos artísticos, que es Goyas Artísticas, este, y que nos están dando la oportunidad de presentarnos, presentar qué es lo que trae uno en el corazón y quiere demostrar a las demás personas. Y pues están invitados cordialmente para las fechas de últimos de, de noviembre. del 28 de noviembre a 3 de diciembre. Y vamos a presentar obras, teatro, pinturas, danza, música. Va a estar muy completo y pues creo que eso es lo único bueno que, que nos queda para nosotros. Ok. Y aquí veo a mi compañera muy calladita, pero trae un conejito. ¿Por qué compañera? Explícales a la comunidad. Porque, porque tiene que salir. No ha salido. Es la primera vez que sale, ¿no? Sí, De es hecho. La es una es una conejita. ¿Y qué, y qué chido que no sea así como cuando uno tiene, tiene a los perros, ¿no? Que los deja nomás ahí encerrados en la azotea. Para eso compramos una mochila. Ay, está chida, ¿no? ¿Y no te dice nada en clase ni nada? Pues no, en realidad. Bueno, lo que tiene aquí es que, a pesar de que tiene todas las creencias, pues son muy abiertos y son muy, como que, uh, compresivos de cierta manera. Entonces, pues sí, podemos traer. Pero siempre y cuando pues no haga por ahí su desastre. Ok. ¿Te has Regina. Ah, Regina, qué bonito nombre. Gracias. Regina. Nice no, it's nice. Oye, ¿en qué orientación estás? Estoy en artes escénicas. Oh my god. tú también lloras. Okay? Sí, sí, lloro. no ¿En qué semestre Estás. Estoy en primero apenas. ¡Ay, te acabo de entrar! Oye, ¿y qué te motivó a estudiar artes escénicas? Platícanos y más aquí en México. Pues a mí siempre me ha gustado eso de las artes escénicas. De hecho, he estado en teatro musical desde que tengo como 8 años. Ya llevo varias presentaciones, eh, entonces esto siempre me ha interesado eso. Y pues sí, me ha gustado mucho cantar y bailar y expresarme de esa manera. ¡Qué linda chica! ¿Por qué no te, sí. interesa? Ajá, ¿por qué no te interesa mejor estudiar música? en vez de acá y solo tomar como que cursos. Platícanos. ¿tícanos? Me gustaba más escénicas que música porque siento que estaba, bueno, más a lo que a mí me gustaba, porque también me gusta mucho la actuación, este, porque siento que es como poder interpretar a un personaje como 20.000 veces y de diferentes maneras, entonces el poder, ¿cómo se llama? Pues tener diferentes maneras, se podría decir, de Ajá. interpretar algo, ese me hace muy, muy entretenido. Ay, esa es una historia de... Pues de amor al arte, chavos, pues es que deberían de aprender, porque qué, ¿Qué opinan de la gente que se mete a estudiar otra cosa nomás porque dices que no quiero terminar con hambre. ¿Tienes algo por favor. Um, yo siento que eso no está bien. Tienen que seguir lo que les gusta. el corazón sí o no? Sí, ¿Por ¿por porque qué lo se mueran? Sí. Digo porque pues o sea, igual estamos amiguitos todo el mundo hambre, perdón. <risa> ya mejorando lo que te gusta. Qué <risa> sí, sí. Ay, bueno, Oye, y por último cuéntanos, ¿por qué estás de pijama? ¿Por qué están aquí? Eh... ¿Por qué estamos aquí? porque no tenemos clase? Claro. Entonces, estamos en nuestro receso y venimos de pijama porque... ¿Por qué de pijama? Porque ¿Ah? hoy día de, de pijama, hoy día día de pijama, toda la semana nos estábamos vistiendo de algo y hoy acaba día de pijama. ¿Y cuál fue tu día favorito de la semana? ¿De que te disfrazaste? Creo que el primero, el de películas de terror y me disfrazé de cazadores de sombras. ¡Ay! Por, no, Ay, es que aquí... ¡Esto es cine! O sea, sin duda es cine, y pues nada, ojalá haya más alumnos como Regina, que apenas ven primer semestre y veanla tiene todo el potencial del mundo. ¿Eh? Yo, ¿Qué puedo decir? <risa> Humilde. <risa> Ay no, pues sean como Regina, chavos, hashtag como Regina. Y gracias, nos vemos. Yo pienso que por ser, por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación. Y recuerden, amigos, la vida es dura, dura pero, es pero más dura que la vida ¡Sí les salió bonito!